les conviene es que estemos desinformados para que que igual este, Cuando inicié tenía mucho, mucha duda para aprender porque realmente me hacía falta, pero me parecía que yo no tenía la oportunidad de aprender. Gracias a este proyecto de Ongagua, realmente esto nos despierta a, a, a cada ciudadano para saber qué hacemos durante nuestro nuestros cultivos que hacemos durante nuestra vida para poder informarnos de lo que estamos retrasados en la información y esa es una gran pérdida para nosotros que a veces invertimos y no sabemos si vamos a ganar